un pequeño retraso sobre el área y con un pequeño cambio también en el programa, vamos a, a, a inaugurar el quinto aniversario del el Centro de Recursos para la Publicación la Investigación Antonio Llore. Y en primer lugar, pues, lo que quiero agradeceros a todos de vuestra presencia, especialmente ¿no? pues a, a, la, a la directora de la Universidad de la Sevilla, al decano de la facultad, al director de promoción de investigación, a la decana de la Facultad de Farmacia, compañeros que nos acompañan al servicio visual, a Miguel, que muchas gracias por venir en estas circunstancias, y por supuesto, para todos vosotros. ¿no? Hoy es un día para nosotros de mucha felicidad, porque celebramos un cumpleaños, no todos los cinco años. De esos cinco años, pues yo solamente he estado aquí seis, y ya creo que he podido seis meses, ¿sabes? <risa> <risa> sería complicado, si no sería lo físico y, y, y la verdad es que bueno, por estos seis meses puedo darme cuenta pues, la, la residencia que tiene, que tiene este centro. ¿no? Eh, hoy eh, yo creo que se puede decir, sin ser la sevillana, que el es un referente dentro de Antis Sevilla en un sitio donde tiene de haciendo no y donde se atiende a las personas de otra forma distinta. Yo creo que es el motivo para estar hasta medio ¿no? Y me gustaría pues, extender ese agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy, ¿no? que estemos celebrando. Esto es 20, ¿no? En principio, pues, sobre todo, desde la concepción ¿no? que corresponde a la Béterna de Sevilla, haciendo un pues, diseño de un CRAI, ¿no? que al final fue lo que pudo ser, pero que es algo bastante importante. También, por supuesto, ¿no? al vice-elestaurado anterior al vice-elestaurado de, de institución, ¿no? que impulsó incluso la construcción. Por supuesto, al vice-elestaurado de, de investigación, de lo ¿no? que donde dependemos ¿no? y que pues, está detrás de todo esto. Pero, sobre todo, a todas las personas que han hecho posible que el CRAI sea lo que, bueno, que he dicho anteriormente. ¿no? Un referente de la universidad. Lo quiero personalizar en la figura de su director, mi antecesor, mi amigo, y por supuesto la responsable también, Nati, y la corresponsable, pero todos los que han trabajado aquí, tanto eh, en la parte de la consejería, de libros, que es una pieza clave en este, en este centro, todos los miembros de la biblioteca, todos los miembros de la personas que han pasado por aquí, que algunas ya no ahí nosotros, que no están con nosotros, desgraciadamente, pero todos ellos, pues, cuentan, ¿no? Y todos han aportado el que no voy a extender de mucho, ¿no? eh, vamos a, a seguir después con lo que es en, en la presentación del vídeo separado separado y yo estoy ansioso por escuchar la teoría de las curvas ¿no? a ver si me consigo enterar de algo. ¿no? Eh, yo creo que eh, hoy es un día de celebración y estamos eh, en un momentos en los que creo que la universidad está siendo injustamente notada, cuestionada, e incluso la Universidad de Sevilla injustamente tanto desde el punto de vista social, tanto desde el punto de vista político y terceramente, también mediático, ¿no? por la novedad de las facebook que están acosándonos continuamente. Yo ¿no? creo que tenemos que estar orgullosos, no, que no solamente del ICRAE, que es el motivo para hacerlo, sino del conjunto de la Mesa Sevilla. Esto es una, la, la punta del iceberg, pero el iceberg es toda Mesa Sevilla, que hemos hecho un esfuerzo enorme de modernización, de adaptación a unos nuevos entornos, y yo creo que eso es algo que nos debería de unirnos y estar orgullosos de esto. Yo voy a pasar la palabra ¿no? a Manuel para que nos explique eh, el formato del vídeo 360 grados que, os, que espero que algunos de vosotros haya podido ver, en que desgraciadamente aparezco yo también una parte del vídeo en inglés y en español y que creo que forma parte un poco de ese camino de modernización y de adaptarnos a un nuevo ámbito ¿no? que hará mucho tiempo de, de ¿Quieres Manuel que le pase un momento la palabra? y después ya te... Te a la charla Pues nada, antes que nada, a la las la, la gracias por estar aquí gracias a, a la dirección actual y a la dirección anterior del centro por, por creer en este proyecto gracias a, a la biblioteca, por la demás que a venir el servicio de investigación, el servicio de comunicaciones de que sin ellos no sería posible el, el trabajo que, que realiza este, este CRAI y como bien decía él este vídeo bueno, pues lo que pretende es dar a conocer el centro pues de una forma un poco, un poco novedosa. Eh, el vídeo no hubiese sido posible sin el trabajo de los compañeros técnicos de, del centro, que son realmente los que han hecho desde Dios las traducciones, la búsqueda de localizaciones. Yo tengo que estarle eternamente agradecido con ellos, porque yo siempre venía con un invento nuevo, no solo con las cámaras, sino con vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar esto. Y bueno, la verdad es que ha sido un placer trabajar con, con el equipo técnico y el equipo humano del de CRAI a la hora de, de crear el vídeo sin el cual no hubiese sido posible el mismo. El vídeo 360 no es más que, que un vídeo eh, que nos va a acercar a, a lo que cada vez tenemos más en prensa o en las comunicaciones que es la realidad virtual. Un vídeo que podremos ver eh, de diversas formas y de un ordenador personal como va a ser el caso aquí que podremos ver en nuestro dispositivo móvil o que podremos ver con unas gafas de las muchas que hay en el mercado de, de realidad virtual. ¿vale? Eh, se pueden ver en distintas plataformas, desde Youtube a Facebook hasta la propia televisión de la Universidad de Sevilla, pues tiene, tiene canales ilimitados. Sí quiero volver a daros las gracias por creer en el proyecto porque son muy pocos centros en España, con muy pocas instituciones en España españolas que tienen vídeos hechos de esta, de esta materia. Sin embargo, si nos vamos fuera, hay muchísimas universidades y muchos centros universitarios que ya sus vídeos promocionales lo hacen en este, en este formato de, de 360. Lo comentaba antes con la, con la directora de la biblioteca, mi buena amiga, que, que si buscamos información de esto en, en otro, otras universidades, pues sí si encontramos mucho. Y en la Universidad de Sevilla ahora mismo, pues como de forma institucional, está hecho una visita que el al rectorado eh, a esta escultura del rectorado un vídeo en la facultad de medicina una apertura del curso académico de hace dos años, que fue la primera vez que hicimos algo y una visita guiada a una de, la, de los centros infantiles de la guardería de la, de la Universidad de Sevilla y el último, y no puedo decir lo contrario, sino el más completo este del CRAE, que es el que se han invertido más horas más recursos y se ha avanzado mucho más técnicamente, tanto en los recursos serios como utilizados, como en es el único, por ejemplo, que está en en dos idiomas realizados. ¿vale? Sin más, que yo me ponga online o no paro, os presento el vídeo y os digo, se puede ver en otro formato, pero vamos a verlo aquí en el, en el PC. Concretamente, tras de se encuentra el Cral Antonio Díaz. Perdón, voy a poner más en la calidad, Como os comentaba, es un vídeo que nos va a permitir. Nos encontramos en el campus de Reina Mercedes, de la Universidad de Sevilla. Concretamente, tras de que se encuentra el Cral Antonio Díaz. El primer centro de recursos para el aprendizaje de la universidad. Exacto, Santo estaba pegando los cuatro sino que está tirando de la wifi de mi móvil a su vez, ¿vale? Por eso está un poquito más, más lejos. de la Universidad de Sevilla. En este nuevo centro conviene recursos y de servicios informáticos y bibliotecarios. Además, contamos con distintos espacios accesibles a disposición de toda la comunidad universitaria. Acompáñanos a conocerlo. Hola. Soy Nicolás Roberto director de este centro. Os invitamos a que visitéis y que de el y también que utilicéis los recursos modernos que tenemos para el y la investigación en la vida de servicio. También podéis contar con la ayuda de personal, tanto de la biblioteca como de la unidad de servicio, la unidad técnica de, de información y comunicación que son un ambiente profesional. Si queréis, también nos podéis seguir en las redes sociales o visitar nuestra página web. Sí, sí, os acostumbráis. Antes estamos acostumbrados a ver 60 pero de imagen parada. Y aquí estamos combinando vídeos. Es decir, La gente entra por un lado de Mai, eh, coge el ascensor, sube su escalera, hace su vida normal, ella se expresa. ¿Veis? Podemos ver el techo si queremos. Esto por ejemplo en el rectorado. Es muy vistoso porque se ve todo el edificio y, y se pueden ver cosas que no se ven. Aquí se puede ver cómo la gente está trabajando en trabajo en grupo. Si os fijáis, aquí hemos combinado la voz de ¿no? off, es decir, aquí no aparece la presentadora. están equipadas con pantallas y mesas electrificadas se deben. El alumno puede ver realmente qué es lo que se va a encontrar y dónde se lo va a encontrar. Además de la colección digital, en la sala de biblioteca tenemos una colección viviendora, desde gente estudiando hasta gente que aquí va a recoger su libro en la estantería. Perdón. ¿Veis? Es como si yo estuviera inmerso dentro de eso con, Además, con la caja. No sé si lo podréis probado una, una caja. Todavía es mucho más espectacular porque parece que estás dentro. Y más, yo recomiendo ver la cita porque te termina mareando y cayendo. Le ¿no? pegamos un poquito de salto hacia adelante. Vamos arriba. ¿Veis? Bueno, esta es más y este soy yo. Aquí está una compi. a he hecho un poquito de y instalación de software, además responden a todo requerimiento formativo de la comunidad universitaria. Contamos con cuatro aulas TIC, equipadas con portátiles, servicio de videoproducción y grabación de clases. Cinco aulas de aprendizaje TIC, equipadas además con pizarra digital interactiva pronto para la disposición del aula tradicional ofreciendo distintos escenarios que fomentan la participación del alumnado y permiten la interacción con el profesorado Desde los seminarios y la sala de videoconferencia y docencia en la sala, podemos realizar grabaciones emitir en streaming y contactar el todo con todo momento va a todas las posibilidades y donde está podemos mostrar nuestro... Nuestro espacio de trabajo. Lectura de trabajo, fin de máster, de grado, etc. Por último, en el Trail nuestro laboratorio multimedia, además de autoaprendizaje de idiomas, puedes elaborar material docente, preparar tus presentaciones, crear objetos de aprendizaje y muchas cosas más. Finalmente, no nos podemos despedir. Porque el cryo, el Tonio de Yoa, es también un lugar de apoyo. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales o también en nuestro sitio web cuyo acuerdo. Recuerden Recuerda, estamos en el campus de la primera Visítanos, nos vamos a necesitar. Eh, gracias por, por los aplausos. Simplemente os robo un minuto más. Esto mismo lo podemos ver en cualquier dispositivo móvil, sin ningún software, simplemente con el viendo de YouTube, ¿vale? Pero fijaros que si yo me muevo, puedo moverlo con el dedo, o si yo me voy moviendo así, si lo y lo movéis, vais a ver que es como si estuviese ahí dentro. Con las gafas todavía mucho más, más virtual y, y hace la inmersión mucho más grande dentro del, del espacio. Pues nada, por mi parte no se te muchísimo más. De nuevo, daros las gracias por, por creer en el proyecto y a los centros que estáis aquí, y servicios que queráis hacer algo, pues bueno, por venir 25. Ahí están los locos del SAP. ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias a Servicio de Avisual Sevilla, de Sevilla. La verdad es que, como una maravilla de vídeo, yo que es una buena carta de presentación. Estoy seguro que muchos centros pues, también se inspirarán otros, y que tener otros vais a tener mucho, mucho trabajo. ¿no? Bueno, yo creo que eso, que tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos, pero tampoco tenemos que caer en la autocomplacencia ¿no? y debemos pues, también esforzarnos por seguir trabajando, por tener otro, otro servicio, otro servicio que no tenemos, mejorar la calidad de los que tenemos. Muchas cosas se pueden plantear en la exposición que la llamamos a inaugurar, pero ya hemos pasado aquí a, a nuestro querido bicicletero, hemos puesto un poco eh, la evolución del CRAI, lo que estamos prestando, las, eh, lo, las actividades que realizamos aquí, y también hemos puesto un último panel en el que queremos ver lo que queremos hacer en el futuro. Y hemos puesto un papelito para que incluso los alumnos, incluso los profesores, los compañeros, nos pues pongan qué va a ser los objetivos. ¿no? Realmente eh, el CRAI, yo creo que tiene que estar orgulloso de lo que ofrece, pero tiene que también que ser consciente de que no se puede quedar dormido. ¿no? Yo espero que dentro de cinco años, pues, hayamos avanzado o se haya avanzado tanto o lo lo, máximo, lo mismo que se ha hecho en los últimos cinco años. Si os parece, pues, dejamos aquí ya lo que es la, la, la, la, la, la audiovisual y pasamos ya a lo que es una actividad muy, muy querida por nosotros, que es la difusión de la ciencia. Y en este caso, si te tienes el fósforo para acá, eh, eh, desde que, desde que pisé el CRAI me di cuenta ¿no? de la importancia que había tenido Alfonso en todas sus gestaciones. ¿no? Para mí es un referente ¿no? y la verdad es que creo que era obligado pues invitarle ya no como, como director del CRAI, sino como divulgador científico que es, ¿no? que normalmente conocemos a los profesores, porque conocen profes, como profesores, pero como investigadores y no como cargos académicos. ¿no? Pues yo creo que los muchos perfiles, que nos obliga esta nuestra posición, ¿no? a tener, pues creo que es importante, ¿no? que se conozcan todos ellos, ¿eh? porque todos ellos son importantes y ninguno de ellos debe dejarse de en su carrera académica. Para mí es un honor y una gran alegría que Alfonso hoy haya querido estar aquí, que es el decano, flamante decano de la Facultad de, de Matemáticas, ¿no? que no es poco, ¿no? y a pesar de eso, pues, ha construido un vuelco Yo estoy eh, eh, ansioso por ver qué consiste eso de la teoría de las curvas, porque mi formación jurídica creo que no va para, para tanto. Pero si no, te dejo aquí se sitio de para enseñarnos la teoría de las curvas y nos agarramos antes de entrar. Bueno, vamos. Yo creo que sí, por la grabación. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Roberto, por tu presentación más que amable. Creo que se ha, ha quedado claro que somos amigos, y bueno, pues, qué decir, que, que me dice Roberto que me agradece el haber hecho un hueco para estar aquí. A ver, seamos sinceros, no podía faltar. Es que ante una oferta así, no podía decir que no. En sí, fin, no voy a decir que pudiera haber pasado cualquier cosa en la facultad, que afortunadamente no, que espero. pero tenía que estar aquí hoy. Y os puedo ser sincero y os digo que al venir aquí no es que me sienta entre amigos, es que... Al entrar de nuevo en estas puertas que es verdad que he tenido un poquito olvidadas en los últimos meses, cosa que algunos me habéis recordado, eh, y el volver a veros a todos con los que empezamos a trabajar hace ya, pues eso, cinco años, eh, la verdad digo, es que no me he sentido entre amigos, me he sentido entre familia. Con lo cual, pues os tengo que agradecer siempre eso. Para mí, el periodo que tuve aquí en, en, el, en el CRAI, como director, cuando abrimos, entre Nati y yo abrimos este edificio y empezamos a ponerlo en marcha, pues la verdad que fue un periodo estupendo. Pues, creo que disfruté mucho esos años, con mucho trabajo, al principio mucha incertidumbre, pero también mucha ilusión, mucha colaboración por parte tanto de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla como del Servicio de Informática y Comunicaciones, y la verdad que ha sido, yo es algo que siempre llevaré dentro, no solo lo llevaré como una nota, como una línea en mi currículum sino como, como una parte de mí, de, de, mi, de mi experiencia como persona. El trabajo, ya os digo, con todos vosotros ha sido fabuloso, después con, con Marisa, los años que hemos tenido ocasión de trabajar juntos, ¿qué os voy a decir? En este sentido, pues agradezco también la colaboración con el de Investigación, aquí representado por mi buen amigo Ricardo, y, y por supuesto también la colaboración que siempre tuvimos desde el CRI y que siguen teniendo con los distintos centros a distintas facultades, en particular con pues, la facultad de farmacia y también con física, con química y con biología, esa, esa colaboración siempre abierta, esas puertas de los decanatos, que ahora somos compañeros, pero eh, que también lo fuimos antes, y siempre tuvimos esas puertas abiertas desde el CRI y para el CRI. Y quiero decir tiene que, que realmente me reconforta y me reconfortó mucho en su día saber que cuando yo me iba, iba a entrar Roberto como, como nuevo director, la verdad que uno siente, después de haber abierto un edificio, lo siente como suyo, lo siente como su criatura, y eh, me quedé tranquilo, sabía que, que por parte del personal quedaba en unas manos magníficas, de todos ellos, pero también por parte de la dirección, con lo cual pues, creo que el barco sigue bien y sigue, y sigue en su punto. Pues, no sé si, si le voy a ceder la palabra al señor vicerector de investigación que ha llegado justo a su nada, Hola a todos, disculpad que me, no me he descontrolado al principio, de, de, de los actos he tenido comisión de, de doctorado, pero bueno, es un placer para mí estar aquí con la decana de farmacia, con la directora de biblioteca y con, con todos vosotros. Y bueno, cuando me planteo, Robert, este acto del quinto de aniversario del de, de CRAI, pues deciros que para mí pues, tiene un significado muy simbólico. Cuando yo empecé, entré en, como director de Secretariado en, 2000, en 2009, en septiembre de 2009, este proyecto se estaba gestando. Había habido una, una solicitud que se había concedido de la Junta de Andalucía en la cual se, se habían puesto en común pues, un, un institutos universitarios de investigación, un conjunto de servicios y el creáis todo ello en un edificio que se llamaría edificio Antonio Durión. Entonces, cuando yo llegué había una serie de planes, o sea, algunos de vosotros lo conoceréis, eh, la planificación que había en aquel restaurante, que había unos dibujos muy, muy bonitos, iba a ser un edificio subterráneo, iba a ser era como una, una montañita, por de Teletamis, de de eh, con una, una especie de bajo en medio de cuatro pisos de altura donde iban a estar, iba estar todos los servicios generales y iban a estar también en el CAI. Todo aquello fue eh, evolucionando esa idea, pues se pensó en una parcela en, en la raza que tampoco la conseguimos de ayuntamiento y finalmente pues yo creo que llegamos a esta idea que fue una idea dramática en dos parcelas que no alteraban eh, sustancialmente el entorno de en el entorno del en campo de ciencia, una donde estuvo el, el sitio Cervicino Mutis, que era básicamente un campo de baloncesto y aquí donde bueno, ocupamos el sitio entero sin mucho impacto, yo creo que se hicieron dos edificios eh, funcionales y dos edificios que han funcionado muy bien y que nos han a lo que es ahora el TRAE, que es un centro que agrupa la, la biblioteca de biología, de química, de farmacia. Y física. Es un centro de apoyo a la docencia, a la investigación, un centro que tiene también un apoyo TIC muy importante, apoyo a los, a los investigadores, es una, una idea nueva. Y yo creo que el, donde ha llegado el CRAI hay que agradecérselo a, pues, a su director, al fondo Alfonso, que director, y por supuesto a Roberto, que ha tomado. Que ha tomado el camino con mucha fuerza y con mucha ilusión, por supuesto, a la dirección técnica, a al grupo de, de personas de biblioteca, al grupo de personas de TIC que también participan, por supuesto, por el grupo de, de Consejería. Es, eh, para mí el, el CRAI tiene un poquito de analogía un poquito con el CITUS, en el sentido de que es, eh, es algo nuevo, es eh, algo que nace con un componente nuevo, un componente tecnológico, un componente de, de unión de bibliotecas y que nace con la ilusión de lo nuevo y que, bueno, ha permitido llegar a donde estamos, ¿no? Donde estamos, que el CRAI no es simplemente un sitio de estudios de apoyo cumplido a la docencia e investigación, sino que tiene muchísimas, eh, muchísimas eh, actividades de ir adquiriendo sus su funciones y su capacidad propia. Actividades, pues, eh, pues, las guías de apoyo que ya conocéis, eh, para la docencia, para la investigación, eh, los cursos que serán en formación de competencias para el acceso a la información, en las distintas, en, la, en, en los distintos campos, en, en los distintos centros, eh, el apoyo a la investigación, el apoyo de los cursos de acreditación, de diseño, por supuesto, con la biblioteca que ahora comentaré, eh, en IDUS, la unidad de biometría, etcétera. Y por supuesto también hay una cosa muy importante de, del CRAN, de este, se entronca en el campus como un elemento de impulso cultural, de impulso a la divulgación científica, pero una gran cantidad de, de actividades que son impresionantes, miraba ayer la, la página web, la que, las últimas que se han hecho, o sea, la divulgativa, alimentos de futuro, impactos transgénico jornadas de impasas de economía circular, fotografía submarina, hay un ritmo como de una o dos o tres, casi semanal, de, de actividades y realmente creo que ha, ha cogido eh, lo que es la, el concepto de biblioteca universitaria y lo ha llevado más lejos con el, el apoyo aquí y, y con el incluso eh, actividades de, de divulgación y, y de, de, de apoyo a la investigación. Pero evidentemente el CRAI no tiene éxito por sí, no es algo que haya metido hace cinco años. El CRAI tiene éxito porque nace de la, de la biblioteca de la Universidad de Sevilla. ¿Eh? Yo tengo que decir que para mí, como hice nuestra propia investigación en estos tres años, creo, uno de los grandes descubrimientos para mí ha sido la biblioteca de la Universidad de Sevilla, la, la profesionalidad que tiene su, su personal, la estructura que tienen tan seria. Cuando tú le preguntas a la directora de la biblioteca o, o a otra persona de la biblioteca por su opinión sobre algo, o o alguna idea, ellos contestan con informes. Tienen una estructura que realmente a mí me parece, me parece realmente admirable, funciona muy bien. Eh, eh, tal, estudian todo lo que hacen y, os lo digo sinceramente, lo hacen todo muy bien. Eh, os quiero decir que, bueno, que de ahí nace de la biblioteca. Nuestra biblioteca, quiero que sepáis que eh, dentro de los rankings de la red eh, de la red de biblioteca universitaria española, está en segunda segundo posición dentro de la biblioteca que tiene más de 40.000 de las universidades y de más de 40.000 adultos, y está en el cuarto a nivel nacional. Voy a dar para ir acabando y ya dejar a Alfonso que hable algunos datos que son muy recientes, de hace un mes aproximadamente, nosotros tenemos en la, bueno, el número de usuarios de la biblioteca es 66.500, tenemos un parque informático de 1.250 ordenadores, somos la universidad española que tiene es el mayor parque informático y eso se debe en gran medida al CRAI porque pudimos pues, comprar, no sé si de orden de 200 o 300 ordenadores cuando nos comprometemos no, la subvención del CRAI. El número de entradas en la biblioteca es de 4,5 millones al año. ¿eh? 64 visitas por usuario, que decir el número de veces que alguien entra pasa por el, por el torno de la biblioteca. El número, somos la, la primera de España en ese ámbito. En monografías eh, somos la segunda de España con 2,17 millones de documentos. Eh, visitas a la web de la biblioteca tenemos 4 millones, somos la segunda de España. En préstamos domiciliarios somos la segunda de España y somos la primera en préstamos por usuario potencial, eh, tanto en investigador como en alumnos, nueve, nueve préstamos por usuario potencial. El número de documentos descargados es de un poquito más de 3 millones, somos la segunda de España, y lo que es muy importante, y yo creo que conecta con el CRAI, el número de cursos, somos la segunda de España, 714 cursos de formación sea dentro de formación informacional y, bueno, mucha otra formación, y el número de asistentes a la formación, eh, somos la primera de España con 24.700. En definitiva, bueno, yo he querido venir para, porque este proyecto es importantísimo, el Instituto de Investigación, para felicitar a los directores, felicitar a la biblioteca y que sigamos con este modelo y este modelo siga creciendo en nuestra universidad, un modelo de apoyo a la docencia, a la investigación, al estudio, apoyo a la cultura y apoyo a la diversidad. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Eh, el speaker, <risa> es Alfonso, que nos, nos, va a hacer una, nos va a dar una conferencia, que yo no sé muy bien de qué la verdad es que viene en curva, pero bueno, yo creo que ya es el que tiene que hablar eh, y espero no haberme alargado mucho. Muchas gracias. Bueno. Nada, muchas gracias, señor rector de investigación, amigo Julián. Y bueno, pues como decía antes, gracias a todos por, a, por haber venido aquí. La verdad me siento bastante sobrecogido porque tengo aquí a mi, mi familia del CRAI, como ya decía antes, y también compañeros del departamento, algún alumno también. Así que bueno, esperemos que esto no quede demasiado mal. Eh, como cuando me propuso, Roberto me propuso la idea de dar una charla, eh, recogió en cierta manera una, una invitación constante que me hacía Marisa que decía que algún día tendría yo que dar una charla de matemáticas porque aquí se estaban celebrando charlas de física, química, biología, farmacia pero matemáticas no, decía, hombre, matemáticas, vale, está el director pero no es un centro de referencia del CRAI pero yo sabía que tarde o temprano Marisa se iba a salir con la suya y me iba a ver yo aquí en este tan agradable entorno del bicicletero dando, dando esta charla. Por lo tanto, os puedo asegurar a todos que es un auténtico placer. Eh... ¿De qué voy a hablar? Bueno, pues la verdad que era un poco, era un pequeño compromiso elegir un tema porque digo, bueno, ¿qué puedo yo hablar para que sea más o menos comprensible para todos, ¿no? Porque a pesar de lo que pueda parecer, a los matemáticos nos gusta que se nos entienda, ¿no? No, no, no nos gusta hacer cosas raras para, para que no se entere nadie. Entonces, bueno, lo que lo he planteado como una charla un poco de nivel divulgativa. Al final he metido alguna cosita ya también de investigación, porque si está aquí el señor rector por lo menos, que se crea que, que uno a pesar de haber sido director del CRI y, y ser ahora, decano de la facultad, sigue intentando investigar, ¿no? que es tan importante. Bueno, pues como decía, he buscado un enfoque divulgativo y en este caso eh, le quise dar un título, pues, que fuera algo atractivo, veo que ha servido porque la audiencia se ha llenado, y entonces le titulé así, agárrense que vienen curvas. Y lo que pretendo hacer es un pequeño repaso, de rápido, rápido y más pequeño, a lo que es la teoría clásica de curvas con alguna aportación de eh, no sé si en la pantalla se ve bien. Estoy viendo que un poquito se recorta la, la transparencia del sello. Estaba entero, ¿eh? en el, en el original. He querido poner así, pero bueno. Espero que me disculpéis. Bueno, lo que primero vamos a ver, eh, voy a... Si uno quiere hablar en matemáticas de algo, lo primero que tiene que hacer es definir, definir de qué se ha hablado. Si yo ahora le contara a mis alumnos de tercero qué es una curva, pues yo, cosa que estoy haciendo este año, por cierto, pues les diría que una curva es una aplicación que va de un abierto de la recta real en R2 o en R3 y que a cada punto del intervalo le hace corresponder una parametrización. Vale, esto para un alumno de matemáticas es algo absolutamente claro y obvio, espero. Espero que para mis alumnos de este año lo esté, lo esté siendo. Pero la verdad es que muchas veces nos empeñamos los científicos, en particular los matemáticos, por utilizar lenguajes muy elaborados cuando las cosas se pueden decir también de forma muy sencilla. Entonces, si yo quiero definir qué es una curva, pues una curva simplemente la puedo entender como una deformación de una recta. ¿A qué me refiero? Si pintamos ahí una pizarra, yo cojo un trozo de recta, pues simplemente yo la deformo, le doy la forma que yo quiera. De hecho, pues les he robado a nuestros compañeros de la UNITIC, les he robado un cable y esto nos sirve como ejemplo de que sería un cualquier ejemplo de curva. Si esto lo ponemos lo más tenso posible, esto sería una recta y ahora si le doy la forma que yo quiera, tanto en el plano como en el espacio, pues tendría distintos tipos de curvas. Y aquí, bueno, ya el intentar hacer a lo mejor una circunferencia pues me va a salir un poquito imaginativo, pero bueno, aquí ya uno puede ver la idea sería simplemente esa cojo parte de una curva y de alguna manera pues la deformo para dar una forma en el plano en el espacio. Eh, realmente, ejemplos de curva pues podemos poner mucho. El primer ejemplo que uno debería tener en la cabeza, obviamente, será, te he dicho que deformo una recta, yo soy muy de preguntar a la audiencia, ya lo aviso. ¿no? Eh, esto es de formación docente, ¿no? eh, Bueno, como decía, el primer ejemplo, si uno parte de formar una recta, pues, lo primero que podríamos considerar es la recta, ¿no? Como todo el mundo estaba pensando, aunque nadie me estaba diciendo. Eh, otro ejemplo, por supuesto, lo, lo segundo es curioso, porque mis alumnos, cuando yo les pregunto esto el primer día de la introducción del curso, eh, no me dicen la circunferencia, me dicen antes la parábola. Yo creo que eso va por la, la forma en que se van definiendo los conceptos de bachillerato, en secundaria y bachillerato, ¿no? antes las parábolas que la circunferencia, me da la impresión. Bueno, por supuesto, la circunferencia sería, un ejemplo, muy clásico muy redondito, pero tenemos cosas un poquito más elaboradas. Por ejemplo, esta sería una espiral, esta sería la espiral de Arquímedes, o podemos considerar esa es una curva que a los matemáticos, que en el fondo somos uh, gente uh, muy romántica, pues nos gusta, ¿no? Esta le llamamos la cardioide, porque tiene forma de corazón, Otro ¿no? Otra, por ejemplo, de curva puede ser esta de aquí. Esta es una curva famosa históricamente, se llama la de diocle, tiene unas propiedades geométricas interesantes, pero bueno, de forma un poquito aburrida, ¿eh? Esta también históricamente, la tractriz, también una curva históricamente importante, pero también podemos hacer cosas como esa. ¿eh? Que eso, bueno, pues obviamente todo el mundo pensará que eso se le llama la mariposa. Y de hecho no es difícil trazarla, se trata de un solo trazo, no se hace por parte. Y eso se, se consigue con un par de senos y cosenos, que para los matemáticos son cosas muy sencillas, pues se dibuja eso, como veis con absoluta facilidad. Eh, otro ejemplo de curva, a mí me gusta mucho, son las cicloides. Yo las englobo en toda una familia. Y esta es una curva que todo el mundo ha experimentado alguna vez con el coche. Es que hay cosas raras hacen los matemáticos con los coches. No, no hacemos nada raro a veces. Pero supongo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez que se os ha quedado una piedra enganchada en una rueda. Un típico chino que se queda pillado en la rueda y que va haciendo ruido cada vez que la rueda va dando golpe hasta que al final milagrosamente se suelta y ya te deja hacer ruido. Eso nos ha pasado creo que a todos. Bueno, si uno lo piensa bien... ¿Qué curva, si nos fijamos en esa piedra que se ha quedado enganchada, al moverse la rueda, qué curva describe? Lo primero que todo el mundo piensa es una circunferencia. ¿Por qué? Porque la rueda es redonda. Pero no es cierto. No es cierto. Cuando la rueda va girando sin deslizar, lo que se forma es esa curva que aparece ahí, que se llama la cicloide. ¿Cómo podemos visualizar esto? Pues simplemente, ahí tengo una animación, ¿veis? En verde. Chiquitito y verde, se ve, pero confío en que tengan ustedes todo buena vista. Se ve la, la circunferencia que está girando, el, la piedra que se ha quedado pillada en la rueda, esa circunferencia pequeñita azul, y como se puede ver, al moverse la circunferencia que rueda, se describe ese arco, que es un arco de una curva muy conocida, se llama la cicloide. De hecho, aquí es simplemente yo hablo de las cicloides porque podemos hacer cosas más imaginativas, no solo hacer que ruede por una recta, sino yo puedo hacer que ruede sobre otra circunferencia. Entonces formo lo que se llaman las hemicicloides. Y las epicicloides pues, pueden ser como esa, con cuatro pétalos, o pueden tener dos. En esa, por ejemplo, le damos el nombre de la nefroide, porque para los matemáticos eso se parece a un riñón. Pensarán ustedes que nuestro contexto de corazón y riñón en matemática es complicado, ¿no? Sobre Todo para los biólogos, ¿no? Bueno, también podemos tener cosas como esta, que tienen en vez de, de tener una serie de pétalos que se cierran en una vuelta, podemos necesitar más de una vuelta. Todo esto está controlado y depende, obviamente, de la relación entre los radios, entre la circunferencia que rueda y la circunferencia sobre la que se rueda. Incluso podemos tener ejemplos como este de aquí. Esta de aquí es una, también una epicicloide que no se cierra nunca. ¿Por qué? Porque uno de los radios es irracional, entonces eso no se cierra nunca. De hecho, yo a los alumnos les digo, les pido que me prueben dónde está y se queda el cabo sin cerrar. Ahí si uno lo para, pues se ve. Pero ¿en quién le estoy dando 10 vueltas? ¿Qué pasaría si en vez de 10 vueltas le doy 100 Pues lo que sale es esto. Ahí ya no se ve dónde se queda sin cerrar. Pero queda bonito. Le Digo, esto no sirve de nada, pero es bonito. Así que bueno, ahí está el ejemplo. de Eso simplemente es, ¿eh? ese dibujo está elaborado, simplemente una circunferencia que está rodando sobre otra. eso sí, unas pocas de veces, cien veces. Bueno, aparte de estos de estas, uh, ejemplos, pues bueno, cuando uno eh, se introduce un poquito más en la teoría de cuerda, la teoría clásica, hay un elemento que es fundamental para la descripción de las curvas, y justamente el elemento de la curvatura. La curvatura es lo que nos va a diferenciar, como ya hemos dicho, si yo tengo una recta, lo que me diferencia la recta de cualquier otra curva y me diferencia una curva de otra realmente es el concepto de curvatura. La curvatura no solo, también los matemáticos tenemos fórmulas para todo, tenemos sus según si la curva está parametrizada naturalmente o no, pues a mis, mis alumnos hace un par de días en clase, pero también se puede definir de una manera sencilla, que todo el mundo entienda. Y la definición justamente es justamente la que ya aparece, se define la curvatura como la variación del ángulo que forma la curva con una dirección fija. Dirán ustedes, pues no se entiende eso tampoco mucho. Bueno, si alguien no lo ha pillado la primera, con un ejemplo, y con el ejemplo ya se ve seguro el ejemplo, la recta si hemos dicho que la curvatura me va a diferenciar cómo de curvada está la curva y eh, van a quedar todas las múltiples redundancias en las que caigo lo, uno, lo, uno que, lo primero que uno debe pensar es que la recta debería tener curvatura cero exacto eh. yo se lo digo a mis alumnos, cuando un profesor pregunta algo el 90% de las veces la respuesta es cero y eso es estadística, con lo cual hay veces que ya pregunto lo que sea y ya me dicen cero y a veces que bueno, pues es cierto que la curvatura de la recta debería ser cero. Con la definición que hemos visto, variación del ángulo que forma la curva con una dirección fija. Si yo fijo esa dirección, la dirección horizontal, la repito en varios puntos de la recta. Ahora, mido los ángulos, y como veis todos ustedes, como veis todos vosotros, los ángulos son constantes. Es el mismo ángulo. Dirán, bueno, el ángulo no es cero, no, pero si se fijan en la definición, yo estoy hablando de variación, es decir, el ángulo no varía, por lo tanto, realmente, la curvatura de la recta no varía. Vale. Eso en otras curvas no ocurre. Por ejemplo, si pinto la circunferencia, hago el mismo procedimiento de trazar direcciones fijas y voy midiendo los ángulos en donde se cortan esas direcciones y me encuentro con que, en este caso, los ángulos van cambiando. Por lo tanto, ahí ya la variación no va a ser cero. Lo que sí se puede probar, pero para eso sí necesitaría mi fórmula, pero lo podemos experimentar también cuando uno va en el coche y deja el volante fijo en una posición, ¿qué hacemos? Empezamos a dar vueltas. No es recomendable hacerlo, sobre ¿eh? todo en la carretera, no es recomendable. Bueno, pues eso es lo que nos está indicando es que realmente la variación no es cero, pero sí que es constante. Por lo tanto, la curvatura de la circunferencia es constante. Y de hecho, se prueba muy fácilmente que lo que vale es uno partido por el radio, y eso también es imaginativamente claro. Cuando uno tiene una circunferencia muy grande, parece que se está curvando poco. Cuando uno coge la circunferencia y va siendo cada vez más pequeñita, la circunferencia se ha curvado mucho más. Bueno, como decía, la curvatura es un elemento esencial. No solo cada curva tiene una curvatura, sino que tenemos un teorema precioso, todos los teoremas en matemáticas son preciosos, pero este especialmente, que se llama el teorema fundamental de Curva, y nos dice que si yo doy una curvatura, puedo encontrar una curva que la tiene como curvatura. ¿Eh? El ejemplo típico es una curva que, yo digo, tiene nombre de señora mayor, la clotoide. ¿Eh? ¿Y esa curva que verifica, Pues la curvatura que va a tener es que alcanza todos los valores que queramos. De hecho, la curvatura es igual a la longitud de la curva. Y la forma que tiene es esta de aquí. Si ven ahí, en el punto donde se cruce la recta, que los matemáticos llamamos origen de coordenadas, los bueno, físicos también, por supuesto, los ingenieros también, eh, ahí se ve como esa curva es prácticamente una recta, es plana. Y sin embargo, cuando la curva aumenta de longitud, se va viendo como cada vez se va enrollando más en los dos extremos. ¿Eso es lo que está haciendo esa curva? Está alcanzando toda la curvatura que queremos. Entonces, cuanto más se alarga, más curvada. Y eso es lo que verifica la clotoide. Y la define. De hecho, es la única curva, salvo movimiento rígido, que quiere decir que en vez de pintarla en esa pantalla, la pintamos en la pantalla de al lado, es la única que verifica esas propiedades. Bueno, lo más, a mí lo que más me chocó cuando conocí yo esta curva es saber que esta curva se utilizaba. Y lo utilizaban los ingenieros de camino. ¿Para qué? Para hacer carreteras. Y uno piensa, bueno, ¿pero de verdad los extremos se utilizan para hacer carreteras? A veces parece que sí. Yo tengo algunas carreteras uno se piensa que sí, que han cogido eso. Pero realmente lo que verifica es que si yo tengo un trozo de recta y una circunferencia Hombre, lo primero que uno puede pensar es decir, si yo quiero pasar de una carretera recta a una rotonda, pues paso, llego y punto, que es lo que nos pasa siempre. Bueno, pero si no frenas, te comes la rotonda. Eso está pensado, la rotonda está empezada para eso, bueno, para la, no, para frenar, es para lo que están pensando. Con lo cual, eh, la idea del que hace la rotonda, y en algunos pueblos hacen muchas, yo supongo que tienen mucha idea al respecto, es que frenemos. Pero si lo que queremos no es ya una rotonda para distribución del tráfico, sino queremos un acceso a una autovía, o no queremos que ten, tener un acceso que sea suave, lo que se utiliza son arcos de clotoides. ¿Por qué? Porque si ahí, aquí se ve pequeñito, pero voy a poner otro ejemplo después que se ve mejor. Si ve que ahí, en, en verde, está la recta, en azul la circunferencia, y he pintado un trocito rojo que conecta una con la otra. Eso es un arco de clotoides. <coughs> ¿Y qué nos permite? Nos permite pasar de la curvatura cero a la curvatura que necesite la circunferencia. Y podemos hacer lo que se llama una continuidad geométrica de grado 2, que quiere decir que se está manteniendo la curvatura a lo largo del recorrido. Y eso nos permite no tener que pegar un frenazo. ¿Se ve más claro? Por ejemplo, aquí. Aquí tengo una circunferencia más pequeña. Como he dicho antes, si la circunferencia es más pequeña, se curva más pero como la clotoide cuanta más larga es, más se curva pues lo único que tengo que hacer es coger un trocito más grande de clotoide y el lazo perfectamente como ven ahí, esta circunferencia podría ser una rotonda de acceso a una autovía la parte roja es el ramal que me permite conectar y la parte verde pues, es el típico, la típica recta de la S30 donde uno se mete siempre que no haya camiones que yo no sé qué me pasa a mí, cada vez que me voy a meter hay un camión bueno, si hago una, como ven, si cojo un trozo todavía más pequeño, una circunferencia más pequeña, necesito más curvatura, por lo tanto, simplemente alargo más la, la clotoide y soy capaz de enlazar con la circunferencia que desee. Porque alcanza... ¡Hombre! Si la circunferencia es muy pequeña, tendríamos que dar varias vueltas. Entonces, eso más que una carretera parecería un parque de atracciones. Pero bueno. Bueno, esto es un poco lo que iba a contar así con, con más dibujitos y con más... Y, alguien está pensando, ¿ahora viene lo malo? No, no. Malo tampoco, ¿no? Pero sí quería, de, de curvas se pueden contar muchísimas cosas, esto, lo que estoy contando aquí está a nivel del siglo XIX. Esta teoría clásica se, se desarrolla y se lleva a cabo en el siglo XIX. Quería hablar de unas curvas un poco particulares, que son las llamadas curvas de Bessier. Y bueno, pues lo que he puesto ahí es la foto de Bessier, porque Bessier es un señor, o era un señor, muere en los años 90, y estas son curvas ya que se definen en el siglo XX. Y son simplemente curvas polinómicas. ¿Eso qué quiere decir? Que cada componente de la curva es un polinómico. Este señor Bessier pues, fue una persona muy curiosa porque fue un ingeniero de la Renault. Era un ingeniero de la Renault y definió este tipo de curvas para el diseño, no solo curvas sino también sobre todo superficies, para el diseño de la carrocería de los coches. O Entonces sea, se inventa un elemento matemático que es fácilmente manejable para diseñar los perfiles y las carrocerías de los coches. De hecho, no lo hizo él solo, él lo hizo en la Renault, pero había otro eh, señor que se llamaba de Castellau que lo hizo en la Citroën. Y no está muy claro quién lo hizo primero, porque hicieron lo mismo, hicieron lo mismo. Con la diferencia de que le sí era pasado más a la historia porque no solo fue ingeniero, sino que cuando se jubila hace un doctorado en matemáticas. Con lo cual, pasa como matemático a la historia. Yo no voy a decir que sea mejor que no, porque aquí tengo algún amigo ingeniero presente. Pero la cuestión es que, no solo estaba interesado en trabajar para su empresa, sino que también se interesó en el mundo académico y en el mundo científico. Mientras que de Castelljau simplemente, su, por lo tanto, Bessier publica científicamente sus resultados. Mientras que de Castellau los mantiene como informes internos de la empresa, como parte de su trabajo. Por lo tanto, tú tienes menos reconocimiento científico. Pero bueno si sí es cierto que, que los dos contribuyeron. Eh, si le quiero poner ya un poquito de matemática, ya esto ya me da miedo porque Stephen Hawking decía que cada vez que uno mete una fórmula la audiencia se reduce a la mitad, pues vale, espero que nadie se levante, pero si lo quiero poner en términos uh, matemáticos, pues eso son los, las curvas de Bézier, eso, es algo muy sencillo. Eh, simplemente, sí, sencillo de verdad. Okay. Eso lo que está diciendo la primera línea, la primera formulita, lo que me está diciendo es que yo cojo aquí una serie de puntos que pueden estar en el plano, pueden estar en el espacio pueden estar en espacios de dimensiones superiores. Los matemáticos nos juntan las dimensiones superiores, aunque ¿no? no podamos juntarlas. Entonces estos son una serie de puntos que yo multiplico por estos elementos de aquí. Y estos elementos que se dan de esta manera que es sencillita son lo que se llaman los polinomios de vérte realmente, no es nada muy particular. ¿Por qué? Porque los polinomios de Bernstein es una base de polinomios. Lo que decir, cualquier polinomio se puede escribir de esta manera. ¿Eh? Cualquier curva polinómica realmente se puede escribir así. Pero lo interesante son estos sujetos de aquí, estos P sub i, lo que permiten es que son una serie de puntos que si yo cambio, cambia la curva. Y eso es lo que le dio a ver, Bessier, le dio muy buenas propiedades para esa curva. De hecho, se construyen geométricamente de esa manera. Y este, esta construcción geométrica, que va a estar aquí y ahora les explico en un momento, es lo que se llama el algoritmo de De Castellau. Ahí es donde aparece De Castellau. Pero no está claro. Hay quien dice que, que están los, los papeles cambiados. Que las curvas de Bézier las inventó De Castellau y el algoritmo de De Castellau es el que inventó Messier. Eh, no está claro. Pero bueno, yo los nombro a los dos y así queda bien con los dos o con sus familias repetidas. Qué es lo que me dice el algoritmo de Castellado me está diciendo, si yo cojo un punto aquí, que apenas se ve en la pantalla, otro aquí abajo, este otro y este otro, y quiero trazar la curva de B7 terminada por esos puntos, estas curvas no pasan por todos los puntos, pasan por el primero y por el último. Y se quedan más o menos cerca de los otros. Entonces, lo que yo tengo que hacer es trazar los segmentos que unen los puntos, dentro de esos segmentos cojo puntos que se mueven de un segmento a este y de este segmento a este, de esos elementos intermedios, cojo otros puntos se van moviendo y cuando todo se mueve a la vez el último punto es el que me destine la curva y aquí lo que, esto que estoy poniendo es un ejercicio que hago con, con mis alumnos de cuarto, eso lo programan ellos y les tiene que salir, si les sale le doy medio punto, si no, le digo cómo se hace si y también le doy medio punto con lo cual el medio punto se lo llevan y el algoritmo hecho también ¿Eh? bueno eh, voy a acaparar esto un momentito a ver si el ordenador responde. Ah. Se ha perdido el pulsor del ordenador. Ah, es que está la pantalla no, Mira, para para. Bueno, uno, cuando ya haya unos pocos de año un su espalda sabe que cada vez que se utiliza un ordenador en clase falla, falla, con todo mi respeto a los informáticos. Así que ya uno se busca, el, no ya, primero, vencer el primer momento de pánico, que siempre se tiene, y segundo, intentar resolverlo. Ya está, ya funciona. Bueno, pues aquí lo que traigo es un pequeño ejemplo con otro programita que nos gusta mucho a los matemáticos, entre otras cosas porque es gratis, que se llama GeoGebra, y nos permite hacer construcciones geométricas. Entonces aquí tengo un dibujo, un ejemplo de lo que sería una... Curva de Bézier, En este caso, la generan estos puntos, un punto P0, P1, P2, P3 y P4. ¿Qué es lo que hemos he dicho? El primer punto y el último están unidos por la curva y la curva tiene un cierto recorrido más o menos pasando cerca de los demás. Lo bueno que tiene y de las ventajas que da que se dio cuenta Bézier es que si uno mueve los puntos, por ejemplo, si intento mover este, pues como ven ustedes, la curva evoluciona y se mueve de acuerdo con el punto. Si puedo este otro de aquí, también la curva, espero que esté saliendo en la pantalla pues también la curva se va moviendo con lo cual esto a veces lo que le sirvió era para que él se dio cuenta que simplemente controlando esos puntos y eso era de un punto de vista informático era bastante sencillo, él podía ir cambiando y darle la forma a las curvas y después a las superficies que le convenía para el diseño de las carrocerías y eso fue lo que le dio una potencia de cálculo a estos elementos bueno, pues, como he dicho que algo de investigación quería, quería contar, hace un par de años una compañera de mi departamento y yo, pues nos planteamos lo siguiente. Bueno, las curvas deben son muy bonitas, pero nosotros somos gente muy clásica, nos gusta la teoría clásica de curvas, nos gustan la globoide, la circunferencia, la parábola, la catenaria, estas cosas con nombres propios. Y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿seríamos capaces...? de aproximar una curva clásica con una de Bezier para después poder utilizar sus propiedades. Es decir, las curvas de Bezier pueden adoptar la forma o parecerse a las curvas clásicas. Miramos en la bibliografía, buscamos a ver si había algo, siempre hay algo, siempre hay algo, había artículos, pero en casos concretos. Para algunos ejemplos concretos había aproximaciones de arcos circulares, aproximaciones de hélices, aproximaciones de, de cónicas mediante curvas de Bezier pero no encontramos un... un, un un método general. Como éramos absolutamente novatos en el campo, pues fuimos atrevidos y dijimos, vamos a los un método general. ¿eh? Y fuimos más o menos capaces de hacerlo. entonces Voy a contar un poco por encima lo que hicimos. La idea es, por ejemplo, si yo coloco aquí una circunferencia, un arco de circunferencia, pues la idea que nos planteamos es decir, yo tengo esa curva, que es una curva clásica, la curva azul, y ahora quiero que la otra se parezca a esa. ¿eh? En este caso hombre uno lo puede hacer más o menos a mano, no sé si me va a salir bien pero si muevo este punto de aquí pues todavía se va apareciendo un poquito más, si muevo este otro puedo conseguir que se aparezca un poquito más, bueno se pueden conseguir cosas mejores pero como ven si sí. uno moviendo los puntos de manera adecuada pues puede pensar que se, que se aproxime la curva de deseo original. Claro, nosotros decimos, no queremos que mover los puntos a mano, queremos que esto nos lo haga la máquina, entonces hay que meterle una formulita y queremos que esto salga de una manera más o menos automática. Bueno, para ello, lo que hicimos fue... Vuelvo entonces... Vale, creo que sí. Bueno, pues fuimos, dimos lo que se llama un método que llamamos aproximación normal. La idea es estar aquí, la idea es... Si sí, yo tengo una cierta curva, en cada punto de la curva, yo defino lo que se llama el vector tangente. El vector tangente pues, es algo muy fácil para nosotros, es la primera derivada de la curva partida por su módulo. Lo digo para los matemáticos aquí presentes. Pero para el común de los portales es la tangente de, de toda la vida, no tiene ningún problema. Dada la vez tangente, tenemos un vector perpendicular que es el que se llama el vector normal. ...y con este vector normal podemos definir una recta que es la recta normal... ...entonces claro, si nosotros queremos encontrar una curva de 10 ...que se parezca a la curva con la que nosotros habíamos empezado... ...tenemos que determinar esos puntos de control ¿quiénes son... ...lo que hicimos fue... ...bueno, pues... ...el primer punto de control está claro que es el primero... ...y el último está claro que es el último... ...porque hemos dicho que eso no se mueve... ...los otros que como han visto antes se movían... ...pues lo que yo voy a hacer es que voy a coger unos pocos puntos a lo largo de la curva cojo las rectas normales correspondientes y entonces esos puntos los voy a dejar que se muevan libremente en las rectas normales. Y ahora veré cómo los tengo después que ajustar para que se vea el dibujo que yo quiero. En fin, voy a volver a dividir la audiencia por la mitad porque lo que yo defino es eso. ¿Y eso qué es? Pues es muy sencillo, eso es una curva de bsi que multiplico los polinomios, si se acuerdan estos eran los polinomios de Bernstein, que son siempre los mismos, y estos son los puntos de control. El primero y el último son los puntos dados, y estos de aquí dependen de unos parámetros, que llamamos lambda 1 hasta lambda n-1, nos encantan las letras griegas los matemáticos, que simplemente te tendré que determinar. Bueno, ¿y cómo determino eso? Pues la idea es la siguiente, es decir, si yo eh, en el dibujo de antes yo tengo la curva original y tengo la otra curva, entre las dos hay un trozo de plano. Hay un trocito de plano que se ha quedado. Si las dos curvas se parecen mucho, ese trocito de plano será cero. Es decir, el área que queda entre las curvas la tengo que hacer lo más pequeña posible. Bueno, pues eso los matemáticos, ¿cómo hacemos eso? Pues metemos algo que se llama un funcional, que es eso, y en este caso es eso, su integral y todo, y esto queda cada vez más matemático. No sé si la audiencia llama por un cuarto, un octavo, no lo sé, pero que no. Eso es lo que se llama el funcional área. Esto de aquí nos mide, si yo la curva original la he llamado alfa y esta es la nueva que he introducido, esto nos mide realmente el área al cuadrado de la diferencia de las dos curvas. Por lo tanto, ya digamos pues esto ya está hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esa área lo más pequeña posible. Pues si tengo dos curvas distintas y que no se parezcan, el hueco que hay entre ellas tengo que hacerlo lo más pequeño posible. Eso se llama minimizar. ¿Y cómo minimiza un matemático? Básicamente, hace la derivada de igual a cero. Ya está. Bueno, eh, si yo hago la derivada, es sencilla. Solo sale eso. Eso es fácil. Eso no es nada, ¿no? Porque tiene mala pinta. Yo reconozco que tiene mala pinta. ¿sí? Cuando uno lo ve por primera vez hay que cogerle cariño. Es esta, como esta gente que tú lo ves y te cae mal al principio, pero después se le coge cariño. Realmente son es lineal. Eso es lineal, es un sistema de ecuaciones lineales. Igualar esto a cero es un sistema de ecuaciones lineales. Y eso para los matemáticos es bien. Por lo tanto, puedo igualar esto a cero y deduzco cuáles son los valores de los parámetros. Porque todo esto parece algo muy grande, pero realmente todo esto es un numerito que la máquina me calcula. Entonces lo meto, hombre, a mano no. A mano no. Pero el ordenador sí. El ordenador me calcula este numerito. Y esto es otro numerito que también me calcula. Luego solo aparece aquí, los parámetros, por lo tanto, es lineal. Y se resuelve. ¿Y qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos cosas como esta de aquí. Ahí tenemos el primer ejemplo, este fue el primer ejemplo que hicimos, tenemos ahí un arco, en este caso de parábola, y lo que hacemos es que damos una familia de curvas, como ven, esto está moviéndose, este punto se mueve en la recta normal, y para cada punto de esa familia, pues lo que estoy dando es una cuerda que se mueve, parece que está uno jugando a la comba o algo, y la idea del algoritmo es que eso separa justamente, separa, o sea, la original es la azul, y la que nosotros describíamos era la roja, que como ven se pega mucho. Yo soy capaz, doy una caída, se va moviendo y en el momento que me interesa, pues la paro cuando más se parezca. Y eso me hace solo el ordenador. De hecho, incluso lo mejoramos después, así. Le esto porque se parece, porque está mejor. Porque aquí incluso podemos poner condiciones para que todas las tangentes en los puntos iniciales y finales sean la misma. Y esas condiciones también son lineales, quiere decir que eso lo hace el ordenador en nada, de manera inmediata. El resto del cálculo tardó un poquito, pero lo hace. Y también somos capaces de encontrar la curva que mejor aproxima. Y ya que habíamos empezado antes, o el dibujo que había hecho yo en el ordenador era con una circunferencia, pues ahí le pongo un ejemplo de cómo somos con el mismo método capaces de aproximar la circunferencia. Lo que hacemos simplemente lo dividimos en cuatro trozos y cada uno de ellos pues, lo, lo aproximamos con este método y somos capaces de dar una curva de Bessier que se parezca a la curva original. Bueno, aparte del divertimento matemático, los matemáticos nos gusta mucho divertirnos con estas cosas, ponernos retos y, y... yo puedo decir que este tema a mí me gustó mucho porque yo estoy acostumbrado a trabajar en cosas que no podría contar aquí. No es por nada, sino porque mi trabajo habitual es en dimensión 5 o superior. Y eso contando es complicado. Pero cuando puedo contar algo así, que se ve, que un si uno este dibujito por el, con el ordenador, pues es agradable. Y... Pero aparte de eso, aparte de que es bonito y que es agradable, pues estamos intentando sacar punta a esto. Ahora mismo participamos en un proyecto europeo, no exactamente como esto, pero con un tema parecido, también de, de lo que se llama modelado geométrico. Y en cuanto a este tema en concreto, pues este método hemos visto que es bastante versátil, porque la idea es sencilla: la idea es que yo tengo una curva original, la modifico y ahora le meto un funcional que quiero que me haga algo. En este caso, el funcional es el área y minimizo el área. Pero, por ejemplo, estamos ahora planteándonos qué pasa si en vez de ese funcional le metemos el funcional bending, que se llama, que lo que me dice es, los puntos críticos, los puntos donde se minimiza el funcional, son las llamadas curvas elásticas, son las de menos energía en el espacio, es un concepto eminentemente físico, que ya describió Euler en el siglo XVIII. Eso justamente cuando yo cojo un cable como este de aquí y lo dejo libre, la, según la rigidez que tenga el cable, la forma que adopta no es caprichosa, sino siempre la naturaleza intenta adoptar la forma de mínima energía. Mantener algo en tensión, cuesta, Esa falta una fuerza. Si yo mantengo algo en tensión y lo suelto, busca siempre la posición de equilibrio. Pues esa, esa tensión que es lo que se llama el funcional bending. Cuando se minimiza, da una familia de curvas elásticas. Bueno, pues nosotros estamos planteándonos con este método, aplicando también a eso. Ser capaces de hacer evolucionar una curva cualquiera hacia una posición de mínima energía, un eh, proceso de optimización de ese control. Y también estamos con un antiguo alumno de la facultad estudiando un problema que sería lo que hemos llamado la mejora aerodinámica. Es decir, si yo parto de una cierta curva o superficie, porque esto sea, ahí está muy fácilmente para la superficie, funciona igual, pasa o un poquito más largo de montar. Si yo parto de una cierta curva o superficie, ¿cómo puedo hacer que sea aerodinámicamente más eficiente? Es decir, que oponga menos resistencia al flujo del aire. Y la idea es que estamos aplicando la misma cojo una curva, la aproximo con una curva de Bezier con unos parámetros, y ahora la aplico otro funcional en ese caso pues lo que hago es ver cuál es el ángulo de incidencia con la corriente de aire y minimizo ese ángulo. A ver, cualquiera podría pensar, hombre, eso se vende a Airbus y hace millonario Nosotros somos un grupo de geometría fundamental, geometría pura. De aquí a que le podamos vender algo a Airbus, pasará en siglos, pero bueno. Cuando estamos ahí, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No, no creo, pero bueno por lo menos nos divertimos de camino bueno pues esto es, como me dijeron de... era más o menos media hora, pues creo que me he pasado un poquito como todo speaker se debe pasar un poquito si no parece que no ha tenido interés de la charla con lo cual acabo ya y simplemente pues sí si quería uh, por supuesto felicitar al CRAI, Antonio Ulloa por su quinto aniversario y por supuesto a todos aquellos y aquellas que tanto han luchado y que siguen luchando, a todos los que estáis Hoy en día, todo el personal, personal de biblioteca, personal de, de informática y comunicaciones, personal de consejería, a todos vosotros con los que tan a gusto trabajé durante estos años, eh, a los que os prometo que alguna vez más vendré a visitaros, que, que es verdad que no me habéis dicho mucho que tenía muy abandonados, que es cierto, pero supongo, amiga María, que uno le coge el truco al decanato, ¿verdad? O, o amigo Antonio. No, vale. <risa> pues yo esperaba que me dijerais que sí. Vale. <risa> que esto que mejora el nivel de ocupación disminuye o uno le va cogiendo el truco bueno, pues si no, intentaré de todas formas hacer algún tru algún, um, algún hueco y poder venir a, a saludaros más porque digo que ha sido un día para mí muy agradable muy emotivo y por supuesto muchísimas gracias, me despido con una curva que diría para la sonrisa matemática realmente es una catenaria pero queda bien bueno pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. La verdad es que yo creo que no difícilmente se puede imaginar un mejor coche para este cumpleaños. ¿no? Habíamos pensado poner un pita cara, pero el plan propio de investigación no lo financia. Lo que sí ha financiado son las sillas en las que estamos aquí, que nos va a facilitar en el futuro pues, realizar este tipo de actos que tenemos realmente un entorno que es magnífico y así las obras de biología pues, incluso mejoradas. ¿no? Y lo que sí quiero hacer bueno, por supuesto, agradecer a Zosol, a la charla, a la autoridad de CREP, al director, al señor decano, el director de la biblioteca, a vuestros compañeros, a los miembros del CRAI, a todos vosotros, y invitaros, ¿no? Que, que, como dice Alicia del País de Barilla, hay un día que es cumpleaños, pero todos esos lo cumplen, ¿no? y esa es un poco la, la normalidad que tiene el CRAI, y muchas gracias por venir a todos.